estáis? Yo soy Happy Longa y eso significa que nuevo vídeo, nuevo vídeo Quiero enseñaros cómo organizo mi maquillaje Yo soy una persona que necesita ver las cosas Si no las veo, es como que si las tengo en cajones me olvido completamente O sea, eh, es raro, es raro pero hago esas cosas Pues necesito tenerla ya vista para saber que la tengo Y bueno, pues así sabéis una cosa más de mí bueno, ahora entendéis a en lo que quería decir con tenerlo todo a la vista. Bueno, yo soy súper fan de reutilizar. Esto es una caja de galletas que me regaló una amiga por mi cumpleaños. Luego esta caja, este cuando era una enano, que yo creo que, que se puede comprobar. Ahí la veía la bestia. Aquí tengo la paleta de coloretes y bronceadores de Benefit. Luego esta, esta paleta de rostro de Primark, aquí tengo las máscaras de pestañas, estas dos cajas son de un móvil que tuve y lo utilizo para los labios, aquí tengo las pestañas postizas, luego en este tarro porque esto es todo reciclado, o sea no creáis que hay nada comprado expresamente para ello aquí tengo los jumbos, luego, en este macetero tengo los perfiladores de labios y ahora vamos aquí a ver diréis, no decías que tenías que tenerlo todo a la vista y que no te hayas comprado nada expresamente para esto y no esto me lo regaló mi madre y le di uso porque tampoco es plan de tirar las cosas aquí tengo las sombras sueltas en este siguiente cajón tengo más sombras a ver, esto se lo voy a sacar entero las tengo en polvo cocidas también en polvito estas fueron de donde que se me rompieron sombras de una paleta que me encanta y las guardé ahí esta que es uf, espectacular y luego aquí tengo las sombras que son por ejemplo estas resistentes al agua que no la he usado para el agua realmente bueno estas tres maravillas son de mercadona y las tengo porque son alargadas y me gusta muchísimo pero mmm, lo tengo olvidado por mi problema, y luego por ejemplo vamos al primer cajón donde tengo todas mis paletas de maquillaje, no tengo tantas eh, <ríe> y luego en el último aquí está lo de rostro, y bueno pues aquí es yo lo tengo modo <ríe> modo supermercado porque lo necesito tener así, soy feliz, entonces aquí tengo pues eso, la base, la beauty blender, mmm, todo. Bueno, mis que espero que os haya gustado el vídeo, espero que este vídeo os haya ayudado, sobre todo que es la gracia del vídeo para ver cómo organizo las cosas, para que os ayude a vosotros a la hora de organizarlo. Esa, para mí, obviamente, es la mejor forma de todas para organizarme, espero que os haya gustado verme de vuelta. Os mando millones de besos, nos vemos el próximo día, no sé cuándo, así que mientras tanto y hasta entonces, lo más, más, más, más, más importante de todo, ¡japilonguízate!